Señores, para desviarle un poco de la política y algo, traemos a nuestro amigo Ariel, eh, este muchacho, ¿cómo que se llama? <risa> Darwin, el de cine, porque como Así no viene aquí. aquí, no, porque como él, como él porque... aquí no viene... Eh, a mí, a mí se me perdona, pero tú sabes que yo soy. Claro, claro, no está bien, sí, estoy estoy cubriendo. Claro, pero, pero neto, qué es lo que pasa. El señor, este señor viene cuando él él él es de, él es, él es de, lo, de, lo, de otro partido, que Sí, tú, eh. sí, yo creo que es contrario, pero él viene cuando él quiere. Ahora el, due, el dueño de esto eh él mantiene que hacer algo con este muchacho. Buenas no, tardes. No están haciendo ya, porque mira, el guión no me llegó a mí, yo no sabía a qué hora yo venía. Pero usted que llamarlo. Mira, <ríe> aquí cuando él viene, tiene que ir el máster, el sonidista, a buscarlo en su oficina. Porque usted sabe que tiene un compromiso aquí. Adelante. Te estoy que diciendo trago. que no, no, vi, no me vi en el guión, no me enviaron el guión. Es un sabotaje que tienen conmigo. Vaya a ver si el unic, la única sección que no tiene bomper de, de este programa es la mía. Pero usted tiene que hacerlo, el bumper. <ríe> ¿Eh? Nunca, nada. Porque usted aquí tiene no hay que hacerlo, nada. el bomper. Villalón ahora mismo quiere sustituir a esta otra persona por mí. <ríe> Oye, bueno, cuando que tú tiene... vengas uh, venga de camino, compra uno ahí en un bombo. <risa> <risa> y lo pone ahí adelante <risa> para que, tú, para que la, el programa <risa> entero, <risa> para que la gente se dé cuenta o sea, que tú tienes un bombe. Tiene ¿Sí o bombe? sí? Claro, le falta poco. Falla y y género, si eso no le importa, no sé. De, sal... <risa> este muchacho, este muchacho <risa> se nota muy maltratado. Sí, este es lo que pasa. Tratado. Se nota femenino. Me roban los minutos aquí de este programa. Femenino, que no está ahí también. También. Bien. No amigo, no me tu hablar. amigo está de licencia a de 40 días. Sí, eh, está en cuarentena. Eh. <risa> Señores, Génesis, el pobre. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? <risa> en Uno no, no sabe porque sigue activo todavía por las redes sociales. entonces Génesis se, se está comiendo un, un cubo de helado ahora mismo. Usted lo vio. Aprovechando la ofertas. Sí, que le van a dar Hoy otra dica, semana de licencia. Dice que aprovechando la ofertas fresco también. Como <risa> sí. <risa> me quedan tres minutos. Y. Yeah. Señor, bueno, ¿qué tenemos? Ten, no tenemos, ten, tenemos de todo aquí, pero mire, mire <ríe> la seña que me hace. Pero bueno, vamos a hablar entonces de un solo tema. Ajá. Y yo voy a tratar el tema de Batman, que me parece un poquito más relevante. Hablar sobre Batman que salió bueno, en, en la de próxima Ma semana. De, de, de la protesta que de negro. Batman es de negro. Ne sí, ¿tiene sí, tienen afinidad. Sí, sí, yo ya hablé de yo eso, pensaba que era sí. drástico el, el, el, el, el cambio, pero no. pero no, no, no, ¿Qué no, es bien. lo que pasa con Batman? Batman sacó el primer, eh, el primer adelanto, el primer vistazo de cómo se ve Robert Pattinson con el nuevo look de Batman, el nuevo traje. Y sí, hay un, hay un tráiler ahí, por favor que lo busquen, o, o ese aviso, que no es un, no un tráiler. Y es y vemos un Batman de verdad oscuro. Incluso eh, le dieron como una ambientación ro, roja, así como rojiza. Como de que este Batman viene ahora a romper todo. Viene medio sangriento, posiblemente venga hasta asesinando. Recuerden que Batman no asesina. Eso lo quitaron, tú sabes, por los derechos humanos y eso. Pero en sus orígenes Batman se asesinaba. O sea, hay, hay un, un, un Batman oscuro anteriormente y aparentemente quieren retomar eh, eh, eh, la, ese capítulo. Con la sí. para prendida. Sí, Batman sí. Entonces, eh, Robert Pattinson, que es el muchacho que, que trabajaba en Crepúsculo en esa saga, es quien viene ahora a interpretar eh, eh, a Bruno Díaz en este papel de Batman entonces muchachos le faltan para escuchar <risa> porque... sí pero que él viene a representar son muchísimos de los que en mi casa <risa> él viene a representar una versión como que más que joven en mí, pero... <risa> él viene a representar mira los pómulos oh pero, pero ah, Así, sí, ya estamos hablando. Claro. Dios, lo, Dios lo bendiga Tú sabes que eso, esos actores eh, eh, Los lo someten eh, eh, eh, eh, eh, eh, Esos actores los someten a, a ejercicios y cosas Y los llevan al punto donde ellos quieren decir bien Entonces yo me la voy a jugar Aquí ahora, yo digo lo siguiente Recuerden que en la película Del Joker Del 2009, la recientemente de Joaquin Phoenix Que protagonizó al Joker eh, un payaso o una persona con una máscara de payaso asesinó a los padres de Bruce Wayne a su vista. Wow. Entonces, eso, eso lo marcó dentro de la película. Entonces, yo me la voy a jugar diciendo de que esta sería una continuación de los sucesos del Joker del 2019. Batman tiene como ocho años, o, o Bruno Díaz mm -hmm. tiene eh, ocho años en la película, entonces esta película vendría siendo un poquito más, eh, unos años más adelante y para mí que él viene ahora a perseguir a Arthur Fleck, que es el guasón de esta película, y por ahí viene la trama. Entonces, eh, tenemos un Batman frustrado, ya que vio fatalmente el asesinato de sus padres tras eh, un hombre con la máscara de un payaso. Entonces, de ahí viene la venganza de Batman sobre Arthur Fleck, el guasón. Eh, esperamos de que esta nueva eh, aventura de Batman sea algo maravilloso Que Robert Pattinson dé a los fans los que ellos tanto quieren Sino una actuación espectacular de Batman Ya hay precedentes, ha, ha visto como siete Batman ya A lo largo de la historia en este mundo de, del cine Entonces eh, siempre aquí hay algo que demostrar Como les dije esto recupera la carrera de robert parison porque estaba enterrada totalmente esta nueva esta nueva esta nueva le da una nueva oportunidad interpretar eh, el papel de batman como también no, lo que, puede. A mí que me den el papel mira <ríe> no, a, a robert nomás. a mí me lo a da hasta totalmente así que al pecho. a menudo de que vayan saliendo las informaciones también un dato rápido y es que este es el batman más barato de la historia me parece ¿En qué sentido? Porque hay personas que no saben o que quizás no se interesan por por investigar sobre el mundo. Sí, del mira, cine. Este, el pago. El de, pago son de 15 millones para este joven y uno de los pagos más bajitos últimamente que se han dado es de 21 millones. Que me den dos. <risa> <Y> ya está gratis. Que me den de la dieta torre. y viático. De la torre de ahí frente. <risa> Dieta y viático que me den, que yo yo meto mano. Sí. Uy, chacho, me, y me tiro con dos. Entonces, ya ustedes saben, a medida de que sigan surgiendo más informaciones acerca de este Batman, aquí en Los Osobrosos lo mantendremos al tanto en tanto ocurre en ese maravilloso mundo del cine. Así es, muchísimas gracias por la información. Hay un público eh, que, sea, que siempre está, le está dando seguimiento claro y sí. eso al, al mundo del cine. Robar bueno. eso, robar la con una pistola, ¿Mm? <risa> señores. Que robar la con una pistola, ahí se va. <risa> I'm not a judge, I think I'm still